Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta y última clase, este tercer módulo. Y en este caso nos vamos a adentrar en, en la manera de, de enseñar la forma ¿no? en las artes visuales. Eh, si bien nosotros venimos entendiendo que eh, lo poético, lo ficcional y lo metafórico son claves esenciales en la construcción de las imágenes visuales y pudimos ver, estudiar y desandar cómo llegamos a poder profundizar sobre, sobre, una, construcción, sobre una construcción poética, este, cómo entendemos que el arte trabaja eh, en un sentido ficcional eh, y también hemos eh, estudiado y abondado sobre el lenguaje metafórico que que es una característica principal de, de, del arte y las imágenes visuales contemporáneas, eh, justamente decimos que uno llega a eso a partir del trabajo eh, en el cómo de hacer, ¿no? eh, justamente en la manera, no tanto en el qué, sino justamente en la forma de, de esa construcción, cómo nosotros eh, en realidad establecemos y trabajamos diálogos que se dan entre los elementos eh, y los materiales, la idea y la realización eh, en el proceso de producción de, de las obras. Entonces, eh, de esa misma manera nosotros entendemos la construcción de una clase de arte. ¿no? Es decir, si nosotros eh, nos quedamos con conceptos preestablecidos de cómo debe ser una clase, este, no vamos quizá a poder eh, profundizar o experimentar o transitar este, momentos eh, de la clase, momentos áulicos en los cuales eh, se desarrolle o, o otro tipo de experiencia en cuanto a la posibilidad de enseñar y la posibilidad ...de aprender por parte de nuestros educandos. Entonces, si nosotros nos detenemos... ¿no? En, ...en este punto... ...y trabajamos en la forma de la construcción de una clase... ...atendiendo todas estas cualidades que nosotros vamos a plantear... ...en el desarrollo de, de la clase escrita... ...vamos a poder quizás... ...reflexionar sobre nuestro trabajo... ...reflexionar sobre nuestro rol como docentes... Eh, ...y de esa manera poder entonces profundizar... ...en cómo es que nosotros... ...construimos la clase de arte. Eh, tenemos... Hemos trabajado una, una actividad que llevamos adelante eh, en las clases de, de lenguaje visual en la Facultad de Artes, eh, la cual un poco es introductoria, ustedes la van a cuando la lean van a dar cuenta de qué trata, pero es introductoria justamente a este planteo de hacer hincapié, eh, un exquisito hincapié en la forma y la manera de llevar adelante un contenido y por lo tanto también de construir... ...una clase, no, este, como dijimos anteriormente... ...la cuestión del espacio, la, cu la cuestión temporal... ...el eje temporal y espacial de la clase... ...van a dar un poco de cuerpo... ...digamos, a, a la manera de construir eh, la clase... ...pero justamente de eso nos vamos a, a, a nutrir... no, de, ...de cómo nosotros primeramente vimos y entendimos el espacio... Eh, ...cómo se construye, cómo se compone... Eh, ...así como también el tiempo... Y esos son dos ejes que nos dan la posibilidad de, justamente, de trabajar el cómo, ¿no? El cómo de eh, nosotros planteamos la clase y la llevamos adelante. Así que eh, es una actividad sencilla que ustedes van a, van a poder eh, apreciar incluso leyéndola y con fotografías. Y van a poder también eh, llevar adelante. Así que, eh, bueno, los dejo con, con esta última clase. Espero que, como les digo siempre, que les guste, que les sirva. Y, y bueno, nos vemos la próxima